Hola, espero que te encuentres bien. Soy el profesor Ezequiel Cuevas. Les voy a platicar de un tema muy interesante que estoy seguro les va a encantar. División de fracciones. Antes de comenzar, veamos unos conceptos básicos. Aquí tengo una fracción. Tres cuartos. El número de arriba se llama numerador. El número de abajo se llama denominador el denominador nos dice en cuántas partes se divide el entero el numerador nos dice cuántas partes se tomarán del entero veamos el primer ejemplo de divisiones de fracciones tres quintos entre 2 sextos. La división de fracciones es cruzado, se multiplica de forma cruzada. Numerador por denominador. En este caso, vamos a empezar 3 por 6, así cruzadito, y lo ponemos acá arriba. 18. Y denominador por numerador. 5 por 2. 10 y lo ponemos acá abajo. En este caso, todavía lo podemos reducir. Le sacamos mitad, 9 quintos. Entonces decimos que 3 quintos entre 2 sextos es igual a 9 quintos. Segundo ejemplo. 2 séptimos entre 4 tercios. numerador por denominador cruzado y el resultado lo ponemos arriba 2 por 3 6 y denominador por numerador 7 por 4 28 lo ponemos abajo lo podemos todavía reducir de, sacamos mitad mitad de 6 3 mitad de 28 14 ya nos puede reducir y concluimos que 2 séptimos entre 4 tercios es igual a 3 catorceavos tercer ejemplo un quinto entre un tercio es numerador por denominador de forma cruzada y el resultado lo ponemos acá arriba. 1 por 3, 3. Denominador por numerador, de forma cruzada. Y el resultado lo ponemos abajo. 5 por 1, 5. En este caso ya no podemos reducirlo. Entonces concluimos que 1 quinto entre un tercio es igual a 3 quintos. Último ejemplo. 4 octavos entre... Un tercio. Entonces es numerador por denominador. Y el resultado lo ponemos acá arriba. 4 por 3, 12. Denominador por numerador, de forma cruzada. Y el resultado lo ponemos abajo. 8 por 1, 8. Ambos tienen mitad y los podemos reducir. La mitad de 12, 6. La mitad de 8, 4. Todavía los podemos reducir. Siguen teniendo mitad los 2. Mitad de 6, 3. Mitad de 4, 2. Ya no los podemos reducir. Entonces decimos, concluimos que 4 octavos entre 1 tercio es igual a 3 medios. Les dejo unos ejercicios para que practiquen. Si tienen alguna duda, escriban en los comentarios.